No tan rápido. ¿Realmente pensaste que te librarías de mí? A pesar de mis heridas, todavía tengo ventaja sobre ti. ¿Qué está pasando aquí? chica. Hola Bonnie. ¿Quién es él? Lo siento, pero no te puedo explicar. ¿Podrías ayudarme? ¿Eh? No estoy entendiendo. No son tus asuntos. Sal de aquí. Él me intenta matar. Créeme. Te ayudé para que puedas explicarme todo ahora. No. ¿Qué? No puedo.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 when you you've notified your time And you've got this in control See, I told you you'd be fine You really don't trust him. Me doubt phone guy's I him. Yeah, I make him. I'm to homeless Just lying on the floor But I blink for a second He's not there anymore